Se estuvo tratando en el Congreso de la Nación la ley de humedales. está debatiendo en este caso eh, en un contexto nacional sí, sí. complicado. Eh, con Estamos sufriendo incendios en provincias de nuestro país que mientras las fuerzas políticas y muchos funcionarios y funcionarias lamentablemente se tiran la pelota sí, de la sí, responsabilidad, sí, sí. Eh, se está tratando de legislar para eh, tener leyes escritas que demanden el cuidado del claro. medio ambiente, como por ejemplo es eh, la ley de humedales que se viene, hemos hablado aquí con muchos y muchas eh, militantes, sobre todo ecologistas eh, se viene archivando y se viene tirando carpetazo eh, desde hace muchísimo tiempo, claro sí. se intenta que se trate esta ley, que no pierda eh, el, el, valor el, que, el valor que tiene y el Estado parlamentario para poder finalmente sí, sí, sí. Eh, aprobarla bueno, justamente eh, una de las diputadas que eh, estuvo está presente en este debate y eh, presentó eh, junto Recordamos un proyecto colectivo, sí. Esta, este proyecto de ley de humedales es Natalia Souto, diputada del Frente de Todos, que justo decíamos, hoy hoy lanzó una, una nota de opinión en Infobae sí, con respecto sí, a esto y, y, y nos parecía eh, oportuno, justo teníamos arreglado hablar con ella, Natalia, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Bienvenida. ¿cómo están? Bien, muy bien. Eh, bueno, acá estábamos también leyendo un poco de lo que escribiste para hoy, que no solamente tiene que ver eh, con estrictamente el proyecto de ley de humedales, sino también con toda, todos unos discursos que rondan alrededor y que también queremos eh, charlar con vos. Pero bueno, en principio en este contexto de incendios y, y, de, y de crisis eh, de, de los ecosistemas total que tenemos en Argentina, eh, ¿Qué posibilidades hay de que esta ley de humedales eh, finalmente se dé, se pueda aprobar y se pueda implementar? Yo creo que hay muchas posibilidades, básicamente por lo que vos decís, que en los últimos tiempos o sea, vimos lo que pasó en la provincia de Corrientes, se quemó el 11% de la provincia, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Rosario hace pocos días, se quedó toda la ciudad llena de humo y afectó la salud de, de un montón de gente, de ciudadanos de ahí, de esa ciudad. Entonces me parece que hay un reclamo eh, social mucho más fuerte, que ya viene de hace tiempo, pero con estos últimos acontecimientos como que bueno, se incrementa más y hay una demanda más fuerte. Entonces me parece que, que bueno, que eso va a ser como en general pasa con, con los proyectos de, de ley que se ponen en agenda, que están en agenda pública, pero que hay un impulso fuerte de la sociedad ¿no? que exige la resolución de una demanda. Entonces a mí me parece que, que sí, que, que ya estamos llegando tarde y que en esta oportunidad creo que lo vamos a poder aprobar, porque bueno, si no el fuego sigue avanzando, se siguen destruyendo los humedales que son fundamentales para para el desarrollo de la vida en el planeta, en nuestro país, obvio, pero también en el resto del planeta. Hay datos que dicen que en los últimos 300 años se redujeron los humedales en todo el planeta en un 84%. Entonces, bueno, hay datos que son realmente alarmantes. El, el tema del calentamiento global, el límite es el año 2050, no falta tanto. Entonces, si no empezamos a, a cuidar estos lugares que, por ejemplo, los humedales son sumideros de carbono que son fundamentales para contrarrestar el, el efecto del cambio climático. Bueno, nada, tenemos que, ya sabemos todo esto, pero bueno, se viene dilatando, se viene dilatando, me parece que ya es como que, bueno, no se puede esperar más. Yo creo que, que sí, que se va a terminar tratando y aprobando la ley. Natalia, buenos días, Claudio te saluda. Eh, por otro lado, algunos eh, que... que... Están peleando eh, por esta ley de humedales que no quieren que salga. Dice, eh, esto atenta contra la producción. Eh, ¿Qué le podemos decir eh, a la gente que escucha eso y que, por supuesto, eh, preocupa? Preocupa, ¿no? Sí, obvio. No, nosotros aclaramos que no es una ley que va contra la producción, sino que va contra la protección. Contra no, a favor de la protección. Es una ley que protege. O sea, lo que se busca no es prohibir, sino regular. O sea, las actividades que se desarrollan se pueden seguir desarrollando, pero tenemos que regularlas. Primero, un inventario de todos los humedales que tenemos, porque hay algunos que son muy conocidos, pero otros que no. Entonces, tenéis que saber cuáles son para después poder protegerlos. Después, es regular eh, qué tipo, no qué tipo, qué, qué tipo de actividades y hasta dónde se pueden hacer para no eh, provocar un daño en el, en el humedal que sea es irreversible. Eso es regular, no es que, que prohíbe o que no se van a poder realizar actividades sino es realizarlas eh, responsablemente. Eso es lo que propone el proyecto de ley. En, el, en ese sentido, eh, se pensaba que se podía dar dictamen esta semana. ¿Se corrió una semana más? ¿Qué es lo que faltó para que se dé dictamen o fue una cuestión técnica nomás, Natalia? No, me parece que hay presentados, creo que más de 10 proyectos. Uh -huh. el, el que tiene por ahí más adhesión, por lo menos desde mi punto de vista, es el proyecto que nosotros llamamos el consenso, que, lo, que viene trabajando el diputado Leo Grosso, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que tiene el consenso de científicos de distintos sectores políticos, de las, de más de 500 organizaciones socioambientales. Entonces, bueno, la oposición, una parte de la oposición pidió un poco más de tiempo para poder analizar algunos puntos que por ahí tienen en, en debate y sí poder sacar un, un dictamen de mayoría. Eh, por eso fue el cuarto intermedio. Parecería... que Corregimos si no es así, que a diferencia de otros temas donde hay posiciones irreductibles, en este caso estaría pudiendo darse algún tipo de debate y de intercambio que, que consolide una mayoría. Al menos es lo que llega desde los trascendidos periodísticos. Quería preguntarte si esto es así. Y también, ¿en qué medida, retomando la pregunta de Claudio?, de los temores que aparecen de algunos sectores, en algunos casos porque ven afectados intereses grandes, sí, históricos, pero en otros de sectores que se plantean desde un lugar de fomentar la producción no más, respecto a la definición de humedal, no lo que llega es que lo ambiguo o lo preciso de la definición de un humedal en el texto de la ley podría ser lo que marca el límite entre esta cuestión, una ley que realmente proteja y a la vez no impida el desarrollo de, de, de emprendimientos en algunos lugares, o una ley que eventualmente pueda ser una, una herramienta para que no se puedan hacer un montón de cosas más. No, no, la, la definición de, de humedales que está en el proyecto de ley es la definición internacional y que está consensuada internacionalmente, o sea que en ese sentido Bien. no hay mucho debate, por lo menos... en No está yendo de por que... ahí el debate, eso está consensuado. Claro, no sé si está consensuado, quizás es verdad que por ahí hay algunos o algunos sectores que cuestionan esa definición, pero bueno, es la definición internacional de todos los organismos internacionales, de todos los países, o sea, es la definición consensuada mundialmente. <risa> Digo, no es que se está agregando algo distinto, no, es la, la consensuada internacionalmente. Y después, por otro lado, no, me parece esto que tiene que, tiene que hay que dar tranquilidad, que es regular. No es que hay cosas que no se van a poder hacer o las, o las actividades que ya se están desarrollando que no se van a poder hacer. Sí, se pueden seguir haciendo lo único que decimos es hay que regularlas, hasta dónde sí, hasta dónde no, para preservar los pedales y después también eh, que sí se realice el impacto ambiental. O sea que eso va a ser autoridad de aplicación de las provincias. O sea, eh, hay que hacer siempre eh, impacto ambiental antes de realizar una actividad. Bueno, en este caso, como son un, como van a ser definidos humedales, eh, ya o sea con más razón todavía antes de realizar o iniciar cualquier actividad, hay que realizar el impacto ambiental correspondiente. Eso va a quedar a cargo de cada provincia o de cada jurisdicción. O sea, en realidad no es prohibir esto, es fijarse bien qué tenemos, cómo lo preservamos, qué actividad queremos realizar, y ar hacerla y realizarla responsablemente, para no dañar eh, este patrimonio que tenemos, que son los humedales, que son fundamentales para el desarrollo de la biodiversidad, pero también de la vida humana y de mantener nuestro planeta. Es eso. Después es adecuar, me parece. Eh, Natalia, bueno, hay algunos que por ahí no quieren eh, sí. en, en algunos en algunos debates de ley eh, se da y, y se ve concretamente eh, el lobby no de mm. algunos sectores generalmente empresariales que tienen intereses con respecto a no sé puedo pensar en la ley de alquileres puedo pensar en muchas de esas sí. leyes que se debatieron así eh, muy eh, mano a mano y, mm. y, y, y y boca a boca, eh, en este caso en la ley de humedales, hay concretamente vos que lo vivís desde adentro del Congreso ¿hay un, un lobby que se pueda ver que se pueda presenciar, que se pueda escuchar en esos discursos? Eh, sí, desde mi punto de vista sí, Bien. una parte es de, del sector inmobiliario y otra parte tiene que ver con, con el tema de la producción agropecuaria eh, sí, eso se ve claramente, pero bueno, Bien. como te decía al principio me parece que los últimos acontecimientos eh, bueno, van forzando eh, la situación de que, bueno, esto, tenemos que hacer algo ya, porque el problema es que eh, si destruimos eh, los humedales, o sea, nadie va a poder ni construir, eh, ni realizar eh, eh, emprendimientos inmobiliarios, ni usarlo para el pastoreo, para la cría de ganado, porque no vamos a, quedar, no vamos a tener nada directamente, no vamos a tener planeta entonces eh, me parece que hay que tener una mirada un poco más a largo plazo ¿no? y más empática con, con con el resto de la sociedad, con el resto del pueblo, con el resto del mundo. Es como que cuando la, la típica frase, si se rompe el juguete no juega nadie, bueno, es lo mismo me parece, ¿no? trasladándolo eh, a este tema. Me parece que va por ahí y que bueno, que hay esto como te decía, que de los últimos acontecimientos corrientes, Córdoba, Rosario bueno, demuestran que, eso, que hay que prestar un... atención, que es urgente y que necesitamos resolverlo ya. Estamos en comunicación con Natalia Souto, eh, diputada nacional del Frente de Todos. Pablo... Eh... Sí, quería retomar un, un punto que nombraste al pasar, que es cuál sería el rol de las provincias. Viste que en, la, en relación a cuidado de los recursos siempre está esa doble cuestión de hasta dónde... El Estado Nacional, sí. hasta dónde los, los gobiernos provinciales y, y cómo interactúa eso. Bueno, en este esquema, en, este, en, en lo que sería el andamiaje eh, legislativo claro, bueno, que se es, está planteando, ¿cuál sí. sería el rol de las provincias de aprobarse el proyecto y de la Nación? O sea, el rol de la Nación, obviamente, esta sería una ley nacional, por lo tanto es una ley marco, ninguna provincia puede ir en contra de la ley nacional. Eh, nacional. en ese marco las provincias tienen la capacidad de legislar pero esto va a ser como nada van a tener un marco en el que no se puede contradecir un mínimo a partir de ahí las provincias en concordancia con el estado nacional son las autoridades de aplicación son las que realizan el inventario son las que van a realizar eh, el estudio o requerir el estudio de impacto ambiental para las actividades que se requieran hacer en los humedales y después también eh, el tema de las sanciones en caso de que correspondan. O sea, todo eso va a estar a cargo de las provincias. Lo que dice la ley es estipula los requisitos mínimos y el marco general legal de qué se puede hacer y qué no esto. La definición de qué es un, un humedal para que se pueda hacer un inventario, qué hay que hacer un inventario, en qué plazos y después, en general, también las sanciones que correspondan si no se cumple la ley. Eso después, todo eso lo aplica cada provincia o cada jurisdicción. Ese sería el, el esquema. Mm -hmm. Y deberían impulsarse leyes provinciales, entonces, o se sí, puede, puede ser que sí, actuar con la no. ley nacional como marco nomás. Claro, puede ser que sí o no, se adhiere directamente a la ley de humedales y se aplica lo que dice ahí, o se le puede agregar algo más con una normativa provincial o municipal, algún requisito más según las características del lugar, porque obviamente no, todo, no todas las provincias ni todos los humedales son iguales, ni se desarrollan las mismas actividades. Entonces sí después se pueden agregar normas eh, por jurisdicción, obviamente, que complementen eh, la ley general. Natalia, te saco un poquito del tema de ley de humedales y agradeciéndote sí. este ratito que eh, nos regalás acá en Radio Estación Sur. Eh, ¿Pudiste escuchar el alegato de la vicepresidenta? Bueno... Habló su abogado Veraldi ayer eh, oportunamente eh, habló Cristina Fernández de Kirchner. Eh, ¿Pudiste escucharlo? ¿Qué, qué puedes decir al respecto? Eh, sí, no, no lo escuché en vivo, pero sí, después lo escuché. Uh -huh. eh, no, me parece que es contundente y que es eh, lo que venimos diciendo no y, y escuchando. A mí me parece que, por ahí es más largo no de responder, pero sí. que... Nada, que hay una o sea, de, de las causas que, que le, que le endigran en lo que, que tiene ella, o sea, hasta ahora la justicia no hay ni una sola prueba, ¿no? Entonces me parece que, que refleja una persecución política, un intento de proscripción, ella lo explica bien cuando dice, eh, se está diciendo que un presidente eh, o una vicepresidenta está conformando una socialista y bueno, fueron elegidos por el pueblo, entonces por el hecho mismo de ser presidente o vicepresidente es, es un planteo medio tirado de los pelos, ¿no? Es como una locura en sí misma se planteó. Eh, me parece que, bueno, yo creo que de fondo tiene que ver con esto, ¿no? Porque hay determinados sectores que quieren un modelo de país, un proyecto de país, eh, para mí, neoliberal, para pocos, y que se contrapone con otro proyecto. Y, bueno, están dispuestos a ir, eh, a no permitir un proyecto inclusivo, un proyecto nacional y popular, y porque no les sirve a ellos, entonces van a ir contra ellos con la con las medidas que, que tengan a mano, qué sé yo, en otro momento por ahí eran las dictaduras, bueno, ahora estamos en democracia, no lo pueden hacer a través de, de los claro. medios democráticos y constitucionales y buscan otras formas, no esto, los discursos del odio, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, eh, para mí eh, una parte importante del Poder Judicial que, que defiende esos intereses y bueno, eh, me parece que, que, que están yendo por ahí, me parece que es un riesgo para la democracia, también lo dice ella fuertemente, incluso el intento de asesinato a la vicepresidenta, yo considero que es un atentado a la democracia, que se, se rompió el pacto del 83 del pacto democrático al no aniquilar no al otro por diferencias políticas, bueno, claro. me parece que se intentó romper eso, que ella expresa eh, esto, no un proyecto de país inclusivo para todos y todas, en contra del neoliberalismo, con con acuerdos con la paz y la grande, que bueno, que del otro lado hay quieren otra cosa, y que bueno, van, van por todo, o sea, está canalizado en la figura de ella porque representa esto, pero en realidad cuando la democracia ya no le sirve, no la defienden más Nuestros ¿no? sectores. Entonces, bueno, me parece que un poco todo lo que ella dijo en su defensa, eh, bien políticamente, tiene que ver con este discurso que, que me parece que hay que darlo y hay que comunicarlo y hay que desenmascararlo no, lo que ellos están tratando de hacer con, con nuestro pueblo, con nuestro país, con nuestras instituciones. Natalia Souto, diputada nacional eh, por el frente de todos. Muchísimas gracias por este ratito con Radio Estación Sur para hablar de ley de humedales y un poco de actualidad también. Gracias, Natalia. Buen día. No, gracias a ustedes por la comunicación. Buen día. Hasta Buen día. luego. Hasta luego.